hola qué tal cómo estás este video, en esta oportunidad es para traerte que ahora te voy a mostrar es un flyer es una foto una imagen que saqué de internet la verdad que es como, un, es un juego de palabras iba a decir como un juego pero no es, es un juego de palabras es una palabra en inglés change y chance que cambia la G o la C ¿sí? entonces se transforma un cambio en una oportunidad o una oportunidad en un cambio voy a tratar de traerte en este vídeo es aportar ciertos eh, aspectos que nosotros desde el coaching aplicamos ciertos tips ciertos conocimientos herramientas que utilizamos desde el coaching en sesiones en conversaciones de coaching con nuestros clientes con mis clientes ¿sí? y como es el propósito de estos videos desde el primero que tengo posteado siempre que digan coaching son aplicados a la vida cotidiana ¿no? Digo para que vos o cualquier otra persona que pueda acceder a este video tal vez con el solo hecho de escucharlo y mirarlo y prestar un poco más de atención a las cosas que te pasan en tu cotidiano tengas un cotidiano digamos un día a día con mayor bienestar con mayores niveles de bienestar ¿sí? esa es la idea el propósito de estos videos ¿sí? así que en este caso, eh, voy a compartir esa imagen, que es el juego de palabras. Son unos cubos, con una letra en cada cubo. Y hay un cubo que tiene las dos letras, la G y la C. Y una mano que mueve ese cubo. ¿sí? Ahora vamos, de, de, de lleno nos metemos en este juego de palabras. ¿Te parece? La idea es la siguiente. A ver, pensemos, o pensalo si querés, digo, porque... A todos nos van pasando cosas en la vida. Hay diferentes situaciones, diferentes hechos que se nos van presentando. Y estos hechos eh, a veces nos limitan y a veces nos habilitan a ciertas eh, otras cosas que podemos definir. A ciertas acciones, planes, proyectos, ¿sí? objetivos a futuro. ¿sí? Entonces la idea es que esta, esta, esta palabra o estas dos palabras con una diferencia de una letra, en inglés por lo menos, eh, tomarlo como no solamente un juego de palabras. ¿sí? La idea es que, aparte de ser un juego de palabras, y vos me digas, sí Hugo, está bien, en, la, en el dibujito o en, la, o en la foto se ve muy lindo, y en la vida real no es tan así. Entonces, acá es donde te voy a traer, si se quiere, eh, herramientas, tips, conocimientos de coaching aplicados a la vida cotidiana es lo, es lo que nos pasa o es lo que me pasa a mí como coach cuando una persona me contrata y me pide una sesión o un proceso de coaching eh, es ante ciertos aspectos o ciertos hechos que, tienen, que se le van presentando en la vida eh, a la persona, puntualmente puede ser algo muy puntual, sobre un trabajo o algo social, familiar eh, o relacional digamos eh, tiene que ver con un montón de cosas que hay alrededor de ese hecho ¿sí? ahora teniendo en cuenta esta, esta imagen del change o chance es, yo te puedo decir ok puede ser que primero venga la oportunidad y después sea el cambio puede ser que sea el cambio y después la oportunidad puede ser que sean las dos cosas al mismo tiempo también me decís ¿Y es tan fácil como cambiar una palabra? O mejor dicho, ¿es tan fácil cambiar una sola letra para que cambie todo el concepto de lo que digo, o lo que pienso, o lo que me está pasando? Y acá entra el coaching. Acá es donde nosotros como coach, yo como coach, trabajo en el mundo, si se quiere, de las interpretaciones. Esto es lo que habitualmente hago en las sesiones, en las conversaciones de coaching. Y espero, la verdad, de corazón espero que te sirva este video para poder entender un poquito más de, de, de, de qué se trata un poco el coaching. ¿no? Digamos, puede haber muchos videos, mucha documentación, paper, flyer, eh, que vos puedas como empezar a averiguar de qué se trata el coaching. Y la idea es que en este ejemplo, como en tantos otros de los otros vídeos que voy posteando, que voy subiendo, puedas tener como una aplicación más real, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en una sesión? Es cualquier teoría, cualquier frase, cualquier palabra, como en este caso, eh, llevarla a tu realidad, a lo que te está pasando realmente. Va más allá de un tecnicismo, va más allá de una teoría. ¿Sí? Es, ¿cuánto me va a cambiar o cuánto me va a mejorar mi vida? El día de mañana, o sea, mañana mismo, ¿cuánto puedo mejorar? Podés pensar vos, ¿no? digo ¿Cuánto puedo mejorar con una sesión de coaching o con una conversación de coaching o con un proceso de coaching? Y acá está la clave. La idea, y es lo que nos pasa a nosotros los coaches, a mí como coach, es que muchas veces... Si por no decir en su gran mayoría o en su totalidad, te soy absolutamente franco con esto y a mí me pasa exactamente igual cuando yo voy como cliente de otro coach. A mí también me pasan cosas, digamos como cualquier otro, y también me resultan ciertos hechos que me a ver, ciertos hechos que me aparecen en mi vida, en algunos momentos no lo veo como una oportunidad. Y seguramente vos tampoco. Vos decís, ¿y esto que me está pasando ahora? Hugo, uh, está muy lindo el video, pero esto no es una oportunidad para mí. Esto es un obstáculo, esto es una traba, esto es un inconveniente en mi vida. ¿Y qué chance tengo? ¿Qué oportunidad tengo? ¿Qué cambio puedo llegar a lograr con esto que me está pasando en este momento? ¿Sí? Y esto es lo que pasa dentro de una conversación de coaching. Es que independientemente si es primero la G o después la C, o digamos si cambio la G por la C o la C por la G, si realmente es tan sencillo, si realmente es tan simple, tan fácil, tan rápido. Eh, Acá la clave, ¿sabes cuál es? O tampoco quiero generalizar como la clave, pero digo: el mayor porcentaje, si se quiere, para ponerlo así como más, eh, eh, más en lo real, digo, ¿no? El mayor porcentaje de esa, de esa imagen, por ejemplo. Es la mano que mueve la ficha. Es la mano que mueve el cubo. Independientemente del cubo. Independientemente de la letra que quieras mover. Independientemente de la palabra que te toque. Vamos a trabajar digamos en este video puntualmente sobre estas dos opciones. ¿no? De cambio y oportunidad. O oportunidad y cambio. Y acá la clave o, en su, o, es, o lleva un mayor porcentaje si se quiere. La clave es la mano. En La imagen es la mano. Y ahora en tu vida... En mi vida, en la de las personas en general, si se quiere. La mano sos vos, la mano soy yo. Es lo que yo interpreto y cómo yo muevo esa pieza, cómo yo muevo esa ficha. sí. Y esto es lo que en una conversación de coaching, yo como coach, trabajo para qué? Para que la persona, mi cliente, tome esa ficha, digamos, si se quiere, de la metáfora, de la analogía, de la imagen es tome esa ficha y la encuentre a través de un proceso reflexivo en la conversación con, buscando con preguntas que le voy haciendo para que pueda ver una mirada diferente sobre la misma ficha pueda pensar algo diferente sobre la misma ficha incluso hasta pueda sentir algo diferente sobre esa misma ficha sobre ese mismo cubo y, la clave por eso tengo que no quiero generalizar pero en gran porcentaje la clave es la mano que mueve la ficha en este caso vos que vas a ver en esa misma situación ese mismo hecho puntual ¿sí? lo que hoy ves como un obstáculo como una traba como un inconveniente que no te permite hacer algo que no te permite conseguir algo que no te permite lograr algo es Poder a través de reflexiones, de pensar, de empezar a, si se quiere, desde lo gráfico o desde lo visual, es como pararte en un lugar diferente. Porque la ficha la vas a mover igual. No es que la mano cambia. La mano sigue siendo la misma en la foto. Ahora, ¿cómo moves la mano? P parece, Vuelvo eh, a lo mismo, parece como un juego de palabras. Vos decís, uh, otra vez estás jugando con las palabras. Eh, aprovechemos el juego de palabras saquémosle jugo, saquémosle provecho a este juego de palabras no solo es el cambiar una letra también es quién soy yo al, mover, al momento de mover la ficha cómo la muevo, desde qué lugar la muevo, desde qué lugar digo como como, como lugar físico si se quiere como lugar mental, como lugar emocional ¿Sí? Hay muchos aspectos que a nosotros nos conforman como persona. ¿sí? Por ejemplo, si vos esa ficha la movés con enojo, lo más seguro que en vez de moverla la revolees. Y si digas: esto no es ninguna oportunidad, acá no tengo ninguna chance, esto no, no hay posibilidad de cambio, revoleas la ficha. Entonces te quedas con una palabra incompleta. Por ejemplo. Otro ejemplo es la girás para otro lugar, con lo cual no, ni la G ni la C te, te queda a la vista, ¿no? te queda una de las caras del cubo que no tiene letra, con lo cual tampoco tenés una palabra conformada. Entonces lo que vos tenías como objetivo de formar esa palabra, pongámoslo como analogía, como juego de palabras, es si vos querías formar una palabra, no lo estás logrando, pero por una sola razón, es quien mueve la, la ficha, vos en este caso, yo, en, en, en el llegado del caso, es quien mueve la ficha desde qué lugar lo estamos haciendo. Y es el desde qué lugar es si yo estoy enojado, si vos estás enojada, si estás eh, pensando en otra cosa, estás más distraída, estás más distraído, estás pensando en eso y al mismo tiempo como evaluando otras cosas. Entonces posiblemente al momento de moverte vos en la vida real, digo, no consigas el cambio, consigas otra cosa o no consigas una oportunidad, consigas otra cosa que sería como la contracara de la oportunidad sería un obstáculo, ¿no? entonces al mover algo desde un lugar diferente con una emoción diferente, con una forma de ser diferente, no vas a lograr una oportunidad, vas a lograr como contracara o algo eh, vas a lograr un, un, un inconveniente un obstáculo, un problema si se quiere ¿sí? entonces la idea es que el coaching, que eh, por lo menos desde mi Miradis es, es de donde yo trabajo, sirva para las personas o les sirva a las personas a tener una vida con mayores niveles de bienestar, con mayores niveles de plenitud. ¿sí? Yo trabajo diariamente como coach, e incluso como mentor, eh, con ese propósito. Las personas cuando me contratan y me llaman y me piden sesiones y procesos, es por algún tema puntual. Por ejemplo, puede ser una oportunidad o no. Se les presenta algo, por ejemplo, en el trabajo. Sobre todo en estos tiempos, ¿no? Que hay, hay muchos hechos que están apareciendo. Y estos hechos, hay veces incluso, ni siquiera nos gusta que está generando un cambio. No estamos nosotros buscando ese cambio. Pero el hecho está. El hecho apareció. Y no lo podemos negar. No lo podemos, si se quiere, tapar. No lo podemos demorar. Es, hay que resolverlo. Y en esa resolución hay veces que uno con enojo, angustia, bronca, alegría incluso, ¿por qué no? Digamos, no, tiene, no todo tiene por qué ser negativo, pero hay veces que cuando el cambio o algo sucede y eso genera un cambio en nuestra vida, o en tu vida, en mi vida, no siempre cuando uno lo genera, cuando uno lo gestiona, ¿no? cuando uno lo busca, es agradable. En la mayoría de los casos, por lo menos en mi experiencia como coach, la mayoría de las personas quieren ellos ser, ellas ser, quienes gestionen, quienes decidan el cambio, el momento del cambio, bajo qué condiciones, ¿no? Entonces, a veces cuando hay algo que sucede por fuera de nosotros, y últimamente están sucediendo muchas cosas, ¿sí? En diferentes aspectos e impactan en diferentes lugares de nuestra vida. Laboral, familiar, social, relacional, eh, el cambio viene igual o la oportunidad se te puede dar o no depende de cómo la tomes depende de lo que decidas sobre ese hecho y este es el mundo de las interpretaciones de lo que, donde nosotros o yo como coach trabajo eh, el cambio está presentado o el hecho se presenta en tu vida y dependerá de cómo lo gestiones o cómo te gestiones vos al momento de mover esa ficha si sí, ya un momento, mover ese cubo, para que sea, eso se convierta en una oportunidad, esa oportunidad se convierta en un cambio, y ese cambio se convierta en algo que te acerque, o incluso hasta que logres algo que querés, que logres algo que en su momento te planteaste, o que proyectaste, o que en algún momento conversaste con alguien, con, no sé, con alguien de la familia, con alguien de tu trabajo, y era un objetivo corto, mediano, largo plazo, entonces hay un hecho que modificó, tu escenario, tu panorama, tu, tu cotidiano, y dependiendo de cómo lo tomes, de cómo gestiones vos tus propias emociones, tus propias miradas, tus propias reflexiones, tus propios pensamientos, eso se puede convertir en una oportunidad o en un obstáculo, como para ponerlo en blanco y negro, digamos, no todo es siempre oportunidad o 100% oportunidad y 100% obstáculo, hay grises en el medio, ¿sí? eh, lo pongo de esta forma como para poder entenderlo mejor. es o es oportunidad o es obstáculo. Montones grises, aclaro de vuelta. Y puede ser un cambio o no un cambio. O sea, me mantengo, te mantenés como estás. Que tampoco están así, ¿no? Pero digo, lo pongo en, en blanco y negro como para poder ser, eh, si se quiere, más entendible este video. Entonces, la idea de este video sobre cambio y oportunidad, en este juego de palabras, en esta imagen, es que te pongas a pensar, reflexiones, sientas pienses desde qué lugar lo estás pensando, reflexionando, mirando, sintiendo. ¿sí? Y si ese lugar en el que estás parado o parada para poder mirar ese hecho, pensar ese hecho y sentir ese hecho que, te, que se te acaba de aparecer en tu vida, eso te está sirviendo para lograr algo. O te está sirviendo para acercarte a lo que vos querés lograr. ¿Sí? Tal vez me digas, sí Hugo, está muy bien, eh, yo te entiendo, porque a veces me pasa, incluso con, la, con, con las consultas, a veces las personas me consultan algo, yo les comento de cómo es una sesión, una conversación, un proceso de coaching y me dicen, Hugo, todo bien, pero yo lo tengo que solucionar en, de, de manera pronta. O sea, esto es, eh, lo tengo que solucionar en estos días. Ok, ¿y quién te dice que no lo vas a poder solucionar en estos días? Que este es el mundo de las creencias, este es el mundo de las interpretaciones. Hay veces que pensamos que por una conversación, por tener una conversación de coaching, no nos va a hacer la diferencia. Creemos que las conversaciones de coaching, o al, o al revés, creemos que las soluciones están en un manual es, y es una lista de cosas que tenemos que hacer para que las cosas pasen. Y te, en mi experiencia por lo menos te puedo decir que no, que no es así. Que en la mayoría de los casos es cómo nosotros tomamos ese hecho como nosotros lo vemos, lo pensamos, lo sentimos y desde ese lugar empezamos a decidir y a planear ¿sí? así que la idea de este video sobre todo con esta imagen de cambio y oportunidad es para que si querés y te parece, si se quiere estar razonable o esperable o posible para vos te pongas a pensar, a reflexionar te empiezas a... a, a, a observar de cómo te sentís, cómo es que decidís, desde qué lugar decidís, si lo podés hacer solo, genial, o sola, genial, si no pedí ayuda, en esta ayuda también estamos nosotros los coaches, también estoy yo como coach, de eso trabajo, y por eso te lo traigo, porque en mi experiencia, te soy absolutamente franco con esto, en mi experiencia, cada una de las personas que llegaron a una sesión de coaching o a un proceso de coaching, han logrado miradas han logrado a través de sus pensamientos y sus reflexiones y su si se quiere como una indagación a través de alguna pregunta que le hago que hay una técnica ¿no? para esto digo pero en una conversación de 45 minutos muchas veces esos 45 minutos hacen la diferencia de el obstáculo o la oportunidad de la Posibilidad o la imposibilidad lo que antes veías como imposible en una conversación de coaching lo ves posible lo que veías como un obstáculo en un comienzo lo ves como una oportunidad muchas veces y vuelvo a mi experiencia por lo menos muchas veces es lo que nosotros interpretamos de lo que vemos o interpretamos de lo que estamos pensando porque el pensamiento en sí mismo es como una interpretación del hecho ¿sí? es, es, es importante Tener en cuenta que la oportunidad y el cambio es posible, la oportunidad de cambio se puede lograr y si no se presenta de esa forma como más directa, más sencilla, digamos que en primera instancia ya se te presenta como una oportunidad, incluso esos momentos en los que vos pensás, crees o sentís o ves que lo que se te presentó no es una oportunidad, puede serlo, puede serlo, puede ser una oportunidad y puede ser una, un cambio para vos que te acerque. Incluso que logres lo que, te plane, lo que planeaste, lo que pensaste, lo que te planteaste como un objetivo. Así que bueno, espero que te haya servido. Si, si es así, agradecido por tu tiempo, por tu aporte, por estar atento a lo que decía. Nos vemos en, entonces en otro video que seguramente estaré subiendo en estos días. Hasta luego.